mucho este fantasma, este fantasma de, porque el equipo más presionado de la liguilla es Cruzul Azul, aunque, ¿Eh? aunque yo creo que la presión la pueden manejar ellos adentro, porque tienen un gran plantel, tienen un equipo de jugadores muy importante, y yo creo que soluciones en la, en la banca las tiene Reynoso de sobra, cosa que por ejemplo el pueblo hoy tabola y hace mucha falta, ¿Eh? y hay equipos a los que un jugador que te falte te hace, te hace realmente se nota en la cancha, no la ausencia, en cambio Cruzul cualquiera que quites y pongas, tiene fondo de armario suficiente, Gente, ¿no? Perfecto, señores, para cerrar, Paco ¿Quién avanza a la final entre Cruz Azul y Pachuca? Solo el nombre del club, por favor Cruz Azul Cruz Azul, dice Paco, Mauricio <risa> No, Cruz cru, cru, cru, cru Azul okay. Paco se va a morir con eso hasta el título Lo dijo sé, desde que arrancó la sé. temporada Eso sí se lo reconozco a Paco eh, Que Cruz Azul es el, el, el, el, el Siguiente campeón del fútbol mexicano Yo para estar en la final Hijo, creo que otra vez sufriendo y pidiendo la hora, Cruz Azul. Eh, creo que va a avanzar Cruz Azul a la final. Okay. Sí. Hey, Héctor, tuviste entender que posible Cruz Azuleada, por como te leí ahí en el análisis. No, fíjate que yo creo que el plantel de Cruz Cruzul es muy poderoso como para okay. ganarle el Pachuca de local, eh, a, lo, a lo mejor no está haciendo el equipo que yo hubiera deseado en la liguilla, uh -huh. ¿no? Que pusiera condiciones en todos los partidos no está haciendo eso, pero bueno, al final Juan Reynoso sabe de lo que se trata esto, sabe que lo importante es ganar sí. y creo que está manejando los partidos de visita de una manera, de local de otra manera pero bueno, yo sí doy de favorito a Cruzul pero súper favorito. Súper favorito entonces los tres con la máquina a la final, sí. sí, sí, sí. ¿Eh? Muy importante, uh -huh. hay que platicar Carlos. Vanessa Cupenco,ten caballeros, no está de acuerdo con ustedes y no le importa lo que piensen por ahora. Vamos a ver. Gracias. Un gusto. Paco, Mau, Héctor. Venga, Vane.